Nos trasladamos ahora hasta Molina de Aragón. Allí ha estado esta mañana el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro. Muy atento de esta visita estaba nuestro compañero Oscar Gil. La cadena SER ha elegido la localidad de Molina de Aragón como escenario para su programa especial sobre la España vaciada que se ha emitido en directo a través de las ondas. haya ha estado presente el vicepresidente del Gobierno Regional, José Luis Martínez Guijarro, quien hablaba con orgullo de la Ley contra la Despoblación del Gobierno Regional, pionera en nuestro país, que incluye apoyo a la financiación de proyectos en el mundo rural. La Junta financiará hasta el 90% de los proyectos empresariales en zonas despobladas. Ya lo tenemos eh, diseñado, es el programa RETO, donde tendremos eh, préstamos eh, ordinarios, tanto para la inversión como para el circulante, préstamos participativos para aquellos proyectos en los que eh, no solamente necesiten financiación pública, sino también acceder a la financiación privada y podamos darle ese plus de, ca eh, de calificación que supone estar eh, en el capital de la, de la empresa, o también avales para que puedan acceder a otro tipo de financiación. En unas condiciones financieras excepcionales, estamos hablando de un 0,25% de interés en proyectos de inversión en una zona como Molina de Aragón. De tal manera que cualquier pequeño emprendedor que quiera iniciar un negocio tenga asegurada la financiación para hacerlo, más allá de las ayudas, de las subvenciones que pueda tener por, la, por esa inversión y la creación de puestos de trabajo, que en el caso de Molina de, de Aragón podrían llegar hasta un 40% adicional de eh, financiación con respecto a, a ese mismo proyecto que se ubicara en una zona urbana de cualquier eh, lugar de nuestra comunidad eh, autónoma. El presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido, agradecía al hacer esta iniciativa que permite dar voz al mundo rural en primera persona. Para que las gentes de la comarca de Molina de Aragón puedan hablar de sus problemas y también para que puedan plantear las soluciones. Intentar eh, todos juntos eh, trazar un camino que nos lleve a que la vida en los pueblos tenga el mismo nivel de dignidad y de prestación de servicios que en las ciudades. Por su parte, el delegado de la Junta en Guadalajara resaltaba las oportunidades ligadas a la vida en los pueblos. Y demostrando la importancia que tienen los territorios eh, rurales. Territorios que no son territorios despoblados, son despoblados de personas pero muy eh, abiertos a nuevas iniciativas, como vamos a conocer a lo largo de la mañana. Molina de Aragón, la provincia de Guadalajara, es una provincia llena de oportunidades y eso es lo que hoy se viene a demostrar desde aquí. Eh, la apuesta del gobierno regional, del gobierno de Emiliano Garía, de García Page, está clara. Es la apuesta por eh, poner en valor este territorio, por demostrar que las oportunidades se dan y se dan también aquí en nuestra provincia... ...y desde luego vamos a seguir trabajando para ello. El programa ha podido seguirse en toda Castilla-La Mancha... ...desde la Iglesia de Santa María del Conde... ...la periodista Ángeles Caso conducía a las intervenciones... ...de los protagonistas y las mesas redondas... ...en las que se ha hablado de turismo, ganadería y geoparque... ...biología aplicada a la floristería... ...y sobre todo políticas contra la despoblación.